Existe un proceso que sucede detrás de escena cuando cargas una página web, se llama el Critical Rendering Path. Una vez ingresamos a un sitio web, el navegador recibe el código HTML en forma de bytes, los convierte a caracteres de HTML y luego a tokens. Después, el navegador procesa esos tokens y crea el Document Object Model. Cada nodo del DOM representa un elemento de la página, como un párrafo, una imagen o el título. Luego el navegador procesa el código de estilos CSS y crea otro árbol conocido como CSS Object Model. Es aquí donde encontraremos los estilos que aplicaremos a cada elemento. Luego los dos árboles se fusionan en un nuevo árbol llamado árbol de renderizado o Render Tree. Aquí se captan todos los elementos visibles, por ello un elemento con una propiedad CSS como Display node no sería captado por este árbol. Cuando el Render Tree está completo con esos elementos, el navegador usa un motor de renderizado para dibujar cada elemento en la pantalla del dispositivo, teniendo en cuenta el tamaño y la posición en la etapa Layout. Finalmente, una vez el navegador haya calculado la estructura de la página, en la etapa de Paint se añaden los colores y los efectos visuales listos para usar. Y así es como recibimos una página web en nuestro navegador. Pero, ¿dónde va JavaScript? El momento donde se procesa JavaScript depende de dónde esté ubicado. Si está en la etiqueta HEAD, se procesa antes del render tree. Y si se incluye antes de finalizar la etiqueta BODY, se procesará después del render tree.